...y a los estudiantes de nuevo ingreso que aún no se han podido inscribir, que pasaron sus pruebas nacionales a que a partir del 31 de este mes hasta el 5 de agosto la página estaría nuevamente abierta para que esos estudiantes puedan ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así lo afirmó Joel Martínez presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, quien además dijo que a diferencia de otros años, el curso de verano se ha llevado a cabo sin contratiempos. Bueno, el verano no solamente en San Francisco de Macorís, sino a nivel nacional, todo marcha con tranquilidad, normalidad, el Estado recibiendo su docencia como estaba pautado, este un verano que ha sorprendido a, todo, a todos los sectores de las familias universitarias debido a que todos conocemos de que los veranos en nuestra universidad han sido traumáticos porque en un momento no están los recursos suficientes para poder sostener el verano.